Happy Halloween, el Undertaker. Cuando hay que pararse en la raya. Me comprometo en aceptar el reto de ganar respeto, manometo. Y más cuando saque un disco completo, pero no lo Compuse tampoco lo hice solo. Pues me gusta compartir cada instrumental que violo. Derribiendo el polo soy electo. A punto directo a la hora de disparar mi dialecto Mi concepto de estar firme es más que claro Nunca paro, pues tengo una meta fija Por el resto no me asaro Palo y pica, esto en sí lo aplica La sangre salpica, nadie explica Cuando yo me meto, de uno se quita Dinamita pura, si mi corazón palpita Muere y resucita Fumar es lo que más le excita Pero no vaya, cada de que estalla la tiro Cada vez que ensaya, daño la valla Que ponga la raya y provoque la guerra Y me ofrezca batalla, guacamaya Batalla cuando el avión le falla Sigue creyendo que las cimas en la playa yo te voy a enseñar lo que a mí me enloquece cada cosa al dueño se parece voy a hacer que después de esto cada noche rece Quien no sea soldado en la primer guerra perece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 Buscan imitar Undertaker, entiérralos Si vos sabes quién es Tu visión es señalarlo es que underground tiene soldados dispuestos a mejorarlo ah, Mirando cómo somos, copiando hasta la risita ah. Mis rimas son estiércol que su corazón mastica ah. No entiendo después usted por qué me suplica yo me tiro un peo y la gente lo comunica Así que mucho pique pa'l cacique que fabrique Una dura estructura que haga que todo se vaya pique Clasifique, bajo presión por donde camino Son aguas tan profundas andamos en submarino Aquí no, confiamos en lo que del destino Opino, muero firme a nadie me le inclino Mi trono, es un reino en medio de la nada Donde cada uno corta y toma su tajada Como si nada, preparados para la encrucijada ¡Pactando desde la primera! En su primer temporada, si veo, estoy seguro, es que nada seguro en cuanto a las ideas. Muchos están haciendo lo que tú apenas imaginas, aunque no lo creas. A ver lo que planeas, ¿para qué? No hay que adivinarlo, la ausencia demuestra cuánto has dejado de intentarlo. Y ahí es cuando entran en acciones, sepulturero, la versión más aberrante y primitiva de cada raperro. Haciendo respetar con estilo y elegancia la esencia del doble H. Esto es tribal y a mucha altura, como un monte apalache. Pensamiento apache, porque ahora soy un indio en el domo, aspiro plomo y quemo la capa Dios solo, asfixiando a cada romo con todo. Hoy promo, somos glome. No comes, solo vomitas. Hazte aparte no compitas contra los mismos que imitas. Para que aprenda. Ah. Fabricando, Fabricando música y, música y altura. altura. Causté en, en las máquinas. Maquinas. Maquinas. Many Devil, Many devil Como devil devil si nada. nada, nada Preparados para la encrucijada. Impactando, nada, impactando nada, desde la primera nada, entrada. Ha fijado en su primer temporada.